Buenas, buenas, buenas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial, hoy es especial, ¿por qué es especial? Porque es que hoy, hoy, miren, miren, miren, miren. Vamos, vamos a mover esto aquí, vamos a mover esto aquí, un momento nomás, un momento, ya volverán Tengo este burro, bueno no es un burro, es una cajita pequeñita, pequeñita, no la ven bien porque es grande, pero vale que esta cajita es importante ¿Y por qué? Porque es de Japón, así es, de Japón, hermoso, sensual a Japón Y, y vamos a verla, porque si es que aquí vienen bakuganes que mira, pensé que solamente tendría En sueños, en sueños Entonces sin más, espero que les guste mucho el video Y empecemos Bien, voy a abrirlo Aquí, como pueden ver esta esta, esta esta, línea aquí Vale, voy a perforar aquí Y voy a tratar de abrir así Aquí, así Con un poco de fuerza, pero sin mucha Porque no quiero lastimar nada Y ahora voy a abrir acá Así Ahora abriré aquí Eso, y ahora abriré Aquí, listo ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Bueno, bueno, aquí tenemos plástico de burbujas Quitamos el plástico y mira, mira, mira Uh, sí Oh, yeah Puro Bakugan Bakutec Bueno, bueno, bueno Hay muchas cosas por ver, cambiamos el ángulo de la cámara Y continuamos Bueno, como ya pudieron ver, como ya pudieron ver Hay, hay cositas, hay cositas importantes Pero que voy a abrir, voy a abrir este Este de aquí, este pequeño ¿Por qué? Porque es que este tiene Un Bakugan que estoy buscando hace mucho. Bueno, hay muchos vacuanes que estoy buscando hace mucho, pero vale que este me emociona en lo personal. Porque este primero no recuerdo bien que viene. O sea, sí sé que viene, pero no tengo presente todo. Y bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Mira mira, mira, mira, mira, mira, mira. Vamos a retirar la burbuja. Cojo una carta portal. Aquí tengo una preparada. Y como siempre en estos unboxings de lotes, vamos a abrir. Rápidamente todo Y ya saben que la siguiente parte será en Soy Tu Así es chicos, así es No, no esperen que ahora todo aquí Porque, porque me lo que me quezco aquí Bueno, bueno, bueno Y vamos a empezar con esto Que es, adivinen, adivinen que llegó otra vez Adivinen que llegó otra vez Pues sí <risa> ¿Por qué? Ya es el tercero El tercer Angelo Diablo Pero este es japonés, como pueden ver Mira aquí, no sé si se dan cuenta Tiene un MG de Magnet Bueno Supondré que es un 2, así que sean 260. Que es demasiado bajo. Con 500. Vale, es bastante débil este ángel, ¿lo sabes? Bueno, ya es el tercero. A ver, es que tú o sabes, no es unboxing boxing, sino hay un Preyas 2. O sea, no es un Preyas 2, ¿no? Bueno, vale, vamos a seguir. Primero, un Neodragonoid. A ver, a ver. ¿Qué Neodragonoid es hermoso ustedes? ¿Han llamado a este Bakugan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nombrar a Neodragonoid? ¿eh? O sea, a ver, a ver, a ver. Neodragonoid es hermosísimo en todas sus facetas, no me digas es que no. Muy lindo. Luego se viene uno. ¡Ah, mira, papá! Mira, mira, mira, mira, Es nada más y nada menos que un Neodragonoid Vortex, papá. Mira, mira, mira. Se mueve, se mueve la cuerdita. ¡Ay, qué bonito! Se mueve la cuerdita. Un Neodragonoid Vortex hermoso. Mira, mira, mira, mira. ¿Cómo sé que es Vortex? Bueno, vamos a cerrarlo. El caso es que tú llegas... Y gira cuando se abre. Tiene un poquito mal aquí la cabecita. Como pueden ver, está un poquito desajustada. Pero si lo mueves ya, allá quedó perfecto. No entiendo la diferencia con este. Vale, es lo mismo. Solamente que... Bueno, a ver, si me enfocaras, ¿no? Vale, mira, es lo mismo, ¿no? Ya solo con esto estoy muy, muy satisfecho. Pero es que hay más, hay más. ¡Ay, Jesús! No me tientes, no me tientes. Porque es que tenemos un Master Ingram. Mira, mira, mírame esta belleza. Mira, mírame esta belleza. Ah, dime si no es hermoso, ¿ah? O sea, se alineó todo para que yo fuera feliz hoy. O sea, ¿sabes? Cuarentena... Pero no aburrida No aburrida 500 poder que Mira, mira, mira Este Ingram en lo personal No es mi favorito Tengo que Todo hay que decirlo, ¿no? No es mi favorito Pero sí admito que es muy bonito 500 poder G. Y es curioso Porque este Este este Okugan Tiene dos Los dos atributos Tiene dos atributos En vez de solo uno, es, Uno aquí Y uno aquí Aquí tenemos un emu, Si no estoy mal, Ventus, vale, pues, a, a, a, si le di espacio a Master Ingram, lo voy a dar espacio a un Emos, ¿por, ¿por qué no? Ah, bueno, bueno, bueno, aquí tenemos un monstruo, es, <ríe> es muy bonito este, este Bakugan ya lo había visto, alguna vez alguien me mandó una foto de este Bakugan Pero la foto, no, no se alcanzaba a ver bien el Bakugan Porque, claro, como era, es tan delgado, vale, parece como una moto de, de Punisher, ¿sabes? Mira la cara, es súper loco Vale, mira, aquí tenemos un imán y piezas metálicas, ¿no? Ah, vale, y tiene esta particularidad Que, bueno, gira, ¿no? no sé Los que sepan más de cute me lo dirán porque No, no sé eh, qué función tiene esto O es que hay que apretarlo Supongo que tendrá alguna función en el juego Luego seguimos con un Taurus Si no estoy mal? Taurus, bueno, algo así No me acuerdo el nombre muy bien ahora mismo Vale, es un vacuón hermoso, mira, mira, mira, mira mira, mira mírame ese Gellos ahí puesto Mira, súper alto Mira, mira, mira, mira El torito, 570 poder G Normalmente Oriente siempre mantuvo así los poderes eh, Muy, uh, eh, muy estabilizado la verdad O sea, no, no se fueron tan por las nubes, creo, creo yo No sé si estoy mal, la verdad, me corrigieron Y aquí tenemos otro Neo Dragonoid pero este es Aquos Lo peor y lo más curioso es que es súper complicado conseguir Aquos No sé por qué, pero si tú te pones conscientemente a buscar a Neo Aquos Es muy raro y yo ya lo tengo Pero eso fue porque yo lo conseguí hace un tiempo ya Hace mucho de hecho fue, de hecho, el primer lote que compré en mi vida. Luego tenemos aquí un Percival, un Alpha Percival. Juré que era ciclón, pero, pero no, no es ciclón. Alpha Percival, ciclón es muy raro y creo que si no estoy mal, es unico, único. O sea, es exclusivo de, de Estados Unidos, ¿no? Vale, 520 por eje Ya saben, es el Bakugan de... Mamu, saca el pack. Pack, pack, pack, pack. Bueno, ya, ya, ya, el chiste, el chiste. Luego tenemos aquí... Un eh, Flare Dragon, creo que se llama, si no estoy mal. Vale, es Flare Dragon. Es un Bakugan muy lindo. Mira, mira. Pero esta es una versión doradita, ¿no? Mira, yo siento, si no estoy mal, que es una versión especial de algún paquete mmm, que algunas vendieron. Si no estoy mal. Muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Vamos a seguir y ahora tenemos un Daraknoid japonés. Pues muy, muy bonito. Darak es muy lindo. O sea, ¿cuánto por eje? 520. Es que... Oriente siempre mantuvo los poderes muy equilibrados que Es algo que se apreció mucho Oriente Porque en Occidente pff, se fueron con los poderes por las nubes Y ahora hablando de nubes Vamos con un vacón que toca las nubes Bueno, se fue, se fue Y es este Skytrus de aquí Con 580 por G Vale, si sí lo sospechaba porque es un Bakutec, ¿no? Vale, 580 poder G, no, no está mal Pero, pues, a ver, que es que a ver, en Occidente se pasaron Porque es que en Occidente los Bakutek tenían 1000 poder G A ver, a ver los, los Skyriders tenían 1000 poder G Cosas así, o sea, son cosas muy locas Yo ya tengo a Skytrus, pero lo tengo ese en Bakukamo Es también verde, pero en realidad es Darkus y es Bakukamo El Bakukamo es como, bueno, una versión ahí rara, especial Luego tenemos este documento de aquí, un Heavy Metal Hace poco apareció en el canal, ¿o no? O tal vez lo acabo de arruinar todo. Vale, es un heavy metal muy lindo. 450 por eje. Míralo. Aquos. Ah, vale, ahora tenemos un. una Es una o un mix, el, mix Elfin. Mira, mira, mira. Me lo imaginaba muy distinto. Todo hay que decirlo en esta vida. Mira que hermosura de, de Bakugan, ¿eh? Aquos también. Súper, súper raro. O sea, son de los Bakuganes más eh, conocidos, pero también raros. 500 por eje. Junto con Cross Dragon, Knight Master Ingram, se MK2, Night Percival. Vale, son, son todos esos, ¿no? Mira, mira qué belleza, Bakuán. Dime si no. Estoy seleccionando al azar y no al azar. Porque hay algo ahí que, que, que estoy viendo y que hace, me está haciendo ojitos para que lo muestre. Y yo digo, como, espérate, dame tiempo, dame tiempo para pensarlo. Y aquí está otro Flare Dragon, pero esa es una versión doradita especial. Muy linda, muy linda. Luego tenemos un Percival, subterra. Muy lindo, ya tengo un personal subterra, pero lo desarmé porque no funcionaba para nada bien. Entonces dije, no, no, no, chao, chao, chao. Yo más bien lo desarmo, me quedo con las piezas. Y, y bueno, bueno, luego voy a cerrar la mano, voy a cerrar la mano porque es que lo que hay aquí... Lo que hay aquí no es legal, ¿ok? No es legal. Voy a cerrar la mano, voy a cerrar la mano y ¿qué es, qué es, qué es? esta trampa, aparte de ser hermosa, mira, mira, mira, es muy linda, sí, no, no me la negarás. Vas a darte cuenta de una cosa cuando la tienes en las manos. Te cambia Subterra, Darkus y Ventus. Pero, pero, pero si volteas, tienes Aquos, Pyrus y Heios. Es decir, tienes tres atributos. Puede cambiar de tres atributos a tres atributos. Es brutal esta trampa. Es muy linda. Es muy rara. <risa> y, y bueno, ya creo que con esto completo todas las trampas pirámide. Si no estoy mal. Qué lindura, ¿no? Haré un review de esta trampa. Pero mira, con ganas. Junto con todas las trampas triangulares que tengo. ¡Qué hermosura! Mira sus ojitos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Mira eso. No, qué hermosura, qué hermosura. Vamos a dejarla por ahí. Bueno, ahora, ahora seguimos con. Estoy seleccionando porque es que hay cosas tan épicas. Luego tenemos un Spindle. Ya sabes, unboxing, sin Spindle, no es unboxing, unboxing. De Spindle Pyrus. Con su partecita para Maxus Helios. Muy lindo. 540 por eje. Bueno, luego tenemos un Pyro Dragonoid Heios Muy lindo en lo personal si me, si me dejas decírtelo, ¿sabes? Si me dejas darte un consejo, está muy lindo Ah, por cierto, recuerden que estas cosas estarán a la venta En mi página de Instagram, ¿no? mire mire mire mire mira 500 por eje. Ah, qué hermosura Qué hermosura Yo ya tengo Pyro Dragonoid, pero así en Heios A ver, es que lo que yo siempre digo Dragonite se ve mucho mejor en Heios que en Pyrus. Cámbiame el pensamiento. Todos lo sabemos, se tenía que decir y se dijo. Luego tenemos aquí este perrito, me máquina, mecha. Me recuerda de cierta forma a los mecha estos de Evangelion. ¿Cómo se llaman los Eva? No, los... Sí, las unidades, las 01 y así por la, por esto. El cuchillito, me recuerda el cuchillo de Dios. Bueno, vale, vale. Que me la acabo de ver y que un poco perturbade. ¿Sabes? Perturbade. Luego... Tenemos otro, otro Flair Dragon. Pues sí, otro Flair Dragon. mira mira mira Aquí está. Aunque este lo siento distinto, ¿sabes? Este es como otra, otra versión. Porque no... Vale, y mira, tiene como... Vale, está súper raro. Es otra versión de Flair Dragon, supondré yo. Los que saben de Akutek, díganmelo, por favor, porque... A ver, ustedes saben que yo soy un poco malo por los nombres Y no sé mucho, acuérdate que estoy en proceso de aprendizaje A ver, entonces pues si me lo dicen yo estaría muy agradecido Ya luego tenemos esta preciosura de aquí Mírame esta belleza, mírame esta belleza Es, es un halcón imperial O sea, mira, mira, mira, mira, mira Qué hermosura Dos colores Pyrus. Mira, piececitas de metal Creo que muy... Creo que me enamoré A ver, confirmamos, nos enamoramos Sí, nos enamoramos, nos enamoramos De hecho sería interesante, no sé qué les parezca Un review, un video Solo de Bakuganes aves Luego tenemos un Bakugan lindo Pero tú dirás, a ver, este Bakugan es lindo Pero le falta algo Porque este Bakugan es un Bakugan tipo Chance Vamos a llamarlos así Y es que lo que pasa con estos Bakugan es que A ver, mira, enfócame Cuando tú los abres Se supone que tiene que salir algo de ahí que si no estoy mal... Aquí está... No se me afanen... Mira, mira, mira, mira... Es que es muy chiquito... es Muy chiquito... Mira, mira... 200... 500... 520... 440... Perdón... 540... ¿Dónde estoy? 540... 6, 260... Mira, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas... Y metes el dadito aquí... Así... Si no estoy mal... ¿Ves? Ahí, ahí lo dejas... Y cierras el Bakugan... Cuando se... Cuando... Pues... Tú estás jugando, ¿no? Así en plan... Y lo lanzas A ver ¿Ves? Suelta el dado Y el lado que cae arriba Entonces digamos En mi caso Cayó arriba 200 G, Pues ese es el poder que queda ¿No? Muy lindo Estos Bakuganes son muy lindos Pero La cuestión con estos Es que es muy raro Que la gente conserve el dado Es muy muy raro Porque como es tan chiquito Los niños no lo cuidan O bueno No es que no lo cuiden Es que no se percatan Y es transparente además Entonces claro Es más fácil de perder Vale vale Voy a mostrar tres Bakuganes vamos a mostrar a continuación tres Bakuganes El primero Cross Dragonoid Virus. Mira, mira, mira, mira esta belleza. Mira esta belleza. Dime si no es lindo. Dime si no es lindo. Mira, tú explotas por dentro. ¿Sabes? O sea, tú estás explotando por dentro. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Cross Dragonoid Pairus. ¿Ah? ¿Cómo quedas? Es hermoso. Es un diseño de Dragonoid muy lindo. No voy a cerrarlo ni a abrirlo porque... Tengo miedo de hacerlo en directo. Pero mírame esta belleza, acuena. Mírame esta belleza de Bakugan. Un cross-dragonoid-pyrus. a ver, a ver, papi. ¿Tú, ¿Tú de qué me estás hablando? Tú de qué, ¿Tú te estás poniendo serio, ¿verdad? Tú te estás poniendo serio. 540, poder G. Muy lindo. Y ahora, y ahora voy a mostrar algo que tengo que cubrir. Tengo que cubrir, tengo que cubrir. ¿Por qué tengo que cubrir? ¿Por qué tengo que cubrir? Porque es que, a ver, a ver, hazme un zoom, hazme un zoom. Y, y abre esto, abre esto. Mira, mira qué se abra. Ay, papi. Vaya de Celaya Un MK2 Así es, papi ¿Cómo así, señor? ¿Cómo así, Potter? Ah, mira, mira, mira, mira Un Helios MK2 El Bakugan creo más sobrevalorado de Bakugan Pero, pero, pero, pero Mira, mira esta belleza Esta es la versión que a mí me gusta Que es la versión así Mira, no sé si es el anime color o la versión solamente Pyrus. Um, me lo confirmarán. Pero vale, ¿qué pasa? Que es que hay una versión. Bueno, es que hay muchas versiones de gilios, ¿no? Está la translúcida, está la versión eh, eh, clear, está la versión Armamento. Vale, la versión esta, de las normales, por eso sí de las sólidas, la que más me gusta es esta. Puesto que la forma es muy linda. Pero hay una que es la versión armamento. Que se abre así, entonces que abierta todo el tiempo. Y eso a mí si sí no me gusta porque, uh, no sé, parece como, como raro. ¿no? A mí a mí en la persona me gusta, hay gente que le encanta, pues lo respeto, también es muy lindo. Y aunque al comienzo tenía mis dudas, la verdad es que me ha gustado bastante esta versión. Lo que les digo es que esta versión es la que me gusta, no sé por qué. Las otras me parecen un poco ya, pues, hombre, son lindas, ¿no? Digo que no y hay gente que ama las otras versiones. Pero a mí déjame esta y soy muy feliz. Pero bueno, ahora por último vamos a dejar algo. Vamos a dejar algo que miren. No, no se imaginan, no se imaginan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a tapar, voy a tapar, voy a tapar, voy a tapar ¿Qué, qué nos tienes? ¿Qué nos tienes? A ver, ¿qué nos tienes que es tan épico? Bueno, bueno, bueno, pues Mira, mira tú a quién me encontré en el camino A Knight Percival Darkus Hermoso, hermosísimo Dios Jesucristo, Ave María Dame puntería Mira, mira, Darkus Lindo, Percival Night Percival Reencuentro de héroes Ah, mira, mira, mira esta belleza Night Percival, no, es hermoso, es hermoso, es hermosísimo 520 poder G. Mira, mira, mira, mira esa, mira esa carita Mira esa carita, es que tú me miras así Y yo te digo, no bebé No, hoy no, hoy no Hoy sí, hagamos lo que tú quieras Vuélveme tu esclavo Así es sencillo Mira, mira, mira, qué belleza. Y aparte es Vortex, porque este vacuón es Vortex. Dime si no es... Mira, este, ¿qué más le pides a la vida en mis unboxings, eh? ¿Qué más le pides a la vida en mis unboxings? No le pidas más, no le pidas más. No seas conchudo. Bueno, chicos, si este ha sido el unboxing, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me encantó hacerlo, me encantó. Así es, Yo me fascinó hacerlo. Ya saben que si quieren comprar alguno de estos vacuones, los dejaré aquí abajo el link de mi Instagram. Para que vayan, me busquen y me digan, hey, soy de Colombia, recuerda, de Colombia. Y quiero comprarte, dime cómo le hago. Y yo te, yo te explico, yo te enseño mi vida. Y bueno, vayan soy todo cuan A ver esa segunda parte, ¿por qué no? ¿por qué no? Bueno, nos, nos, nos vemos, nos vemos.